Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme estar acá compartiendo el inicio de un tramo que entendemos eh, viene a llenar un área de vacancia. Esto eh, da cuenta de la cantidad de inscriptos. Tenemos más de 5.000 inscriptos en este tramo que... Eh, que está, este tramo está a cargo de Carolina Grufat, Carolina es eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación, magistra en Educación por la Universidad de San Andrés, profesora adjunta de la Cátedra de Datos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, codirectora del proyecto de investigación Alfabetización en Datos, habilidades para una ciudadanía digital ampliada la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, coordinadora del Diseño Curricular de Investigación en Humanidades de la Escuela Orte. Entre otras muchas actividades que desarrolla Carolina, eh, es un gusto enorme poder contar con ella hoy aquí. Esta actividad eh, es una parte de una estrategia más general del Instituto de Formación Docente, orientada a fortalecer la función de investigación en la formación docente. Esta actividad se articula con otras estrategias que se están llevando a cabo, una muy importante que fue el año pasado, la convocatoria de proyectos de investigación, donde se financiaron 111 proyectos eh, en, de los institutos de investigación de todo el país. En este momento estamos desarrollando una un acompañamiento a todos los proyectos, desarrollando una comunidad de investigadores para pensar la investigación en el marco de la formación docente. Bueno, y le doy paso a, a Carolina, que va a, a contar un poquito de qué pasa con nuestros datos, con nuestras prácticas educativas mediatizadas, datificadas, y cómo podemos enriquecer nuestros proyectos de investigación con estrategias vinculadas a la ciencia de datos. Carolina, bienvenida. Hola Mariana, gracias. Eh, bueno, eh, ante todo decir que es, es un gusto, es una alegría enorme eh, estar participando de, de este espacio, estar desarrollando este espacio sobre, sobre estas temáticas, como vos decías, estas nuevas tendencias que aparecen en, en la investigación educativa y en la investigación en ciencias sociales, que tienen que ver con el trabajo con datos y con la ciencia de datos. Eh, así que bueno, darles la bienvenida a los que están conectándose eh, del otro lado, y ante todo bueno agradecerte Mariana también, eh, y en, en nombre tuyo a todo el equipo de Infod, por, eh, bueno, por abrir esta temática, por, por motivar estos espacios de acompañamiento, hay los proyectos, así que esperamos que sea nutritivo y que se puedan llevar eh, de este encuentro, eh, bueno, recorridos, herramientas, eh, distintos tipos de insumos para, para sus proyectos. Entonces vamos a empezar compartiendo pantalla. A ver, ahí estamos. Eh, les contamos que tenemos, un, tenemos el chat de, de la transmisión en vivo por YouTube, eh, a través del cual pueden mandarnos eh, preguntas, eh, inquietudes, opiniones sobre lo que vamos charlando en, en este encuentro. Eh, vamos a tener distintos momentos en esta charla en donde vamos a hacer un, un, breve, eh, un breve stop y vamos a ir a sus preguntas para tratar de ir a un ir y vuelta. Y después, bueno, vamos a tener algún momento de alguna pequeña encuesta también para, para ir charlando un poquito con ustedes, de alguna manera dentro del formato. Eh, bueno, entonces, habiendo presentado el tema. A ver. Está como un poco trabado esto. Vamos de vuelta. Pasa más diapositivas. <ríe> bueno. Eh, ah, ok. Un segundito. Cosas. Nunca es automático esto. Tomate el <ríe> tiempo. Había sí. mucha gente en el... En, en YouTube, saludando desde distintos lugares del país. Bienvenidos a todos y a todas. Ahí estamos. Bienvenidos. Bueno, eh, un poco para contarles cómo es que desde las ciencias sociales y desde la educación llegamos a la ciencia de datos, y contarles un poco cuáles han sido estos recorridos, también en estos... Eh, bueno, 10 años ya de trabajo en la temática. Eh, bueno, les, les cuento, digamos, para arrancar que nosotros allá por el 2013, eh, hace 10 hace años exactamente, en la Cátedra de Datos, eh, dentro de la carrera de comunicación, eh, somos, donde somos un equipo muy nutrido de, de docentes y ayudantes, eh, empezamos justamente a abordar el tema del análisis de datos de las redes sociales, eh, que era, el, el trabajo con redes era, era algo que nosotros veníamos ya desarrollando desde el 2009 en adelante, pero ahora acá cambiamos un poco la perspectiva, ¿no? y empezamos a ver a las redes sociales como partes de procesos culturales, de consumos culturales, digitales, de, de mayor alcance, eh, en muchos casos también eh, ver movilizaciones sociales, ver tendencias, ver digamos bueno, una cantidad de, de preguntas interesantes en relación a estos datos que, circulaban en las redes, que circulan en las redes. Eh, por ese momento, digamos, la búsqueda era un poco más experimental, empezamos, digamos, viendo, re, descubriendo distintos tipos de herramientas, y algo que empieza a suceder en ese momento es que también empieza a haber algunos enfoques más teóricos sobre estas nuevas metodologías y estas nuevas formas de trabajo, ¿sí? en el marco de eh, las humanidades digitales. Un par de años después, eh, allá por el 2018, surge esta posibilidad de, eh, de empezar a pensar un diseño curricular para el nivel medio, para el secundario, que tuviera que ver con la investigación con datos. Y bueno, esto significó un, un, un nuevo desafío, ¿no? porque implicaba también, no solamente abordar estas nuevas tendencias y, y este trabajo con estas herramientas tecnológicas, sino también pensar en un un recorrido de investigación que, eh, que tenía tres años, ¿no? porque iba a ser en, en el marco de un, del ciclo superior de una orientación, en Humanidades, este, que tení, iba a tener una secuencia, ¿no? porque implicaba trabajar en investigación con chicos y chicas de entre 15 y 17 años. Y bueno, y, y empezando a darle forma a este, a este espacio y a este programa, eh, fue que lo pensamos también desde dos materias, desde una materia de investigación, y una materia de tecnologías, de la información, que conjuntamente fueran este, desarrollándose a lo largo de cada uno de estos tres años, y que pudieran hacer alguna sinergia entre sí, ¿no? Digamos, siempre una idea era, una era, intencionalidad fuerte, era romper esa dicotomía que a veces tenemos entre contenidos versus herramientas tecnológicas, ¿no? De un lado los contenidos, de otro lado las, eh, las, eh, las herramientas. Y justamente decíamos, bueno que haya debates, que haya articulaciones, que haya trasvasamientos entre estos dos espacios, y, y en eso fue lo que fuimos construyendo en estos años, y bueno, seguimos construyendo actualmente. Y después, a partir del año pasado, ya eh, surge más la mirada hacia los aprendizajes, ¿no? habiendo, ya, habiendo desarrollado un recorrido de, de varios años, de desarrollar propuestas eh, pedagógicas, propuestas de aprendizaje, eh, bueno, la pregunta también por... Eh, qué está pasando desde el punto de vista de, de las habilidades, qué está pasando con estos aprendizajes, cómo poder este, andamear estos aprendizajes, cómo pensar en el desarrollo de estas habilidades, ¿no? desde un punto de partida en adelante. Y entonces fue que, que desarrollamos y empezamos a, a, a trabajar, que el, el año pasado, digamos, en este proyecto, que a su vez tuvo la característica de que sucedió en, en un año pandémico, en el que hubo una cantidad de modalidades, ¿no? trabajo a distancia... Eh, y, y que puntualmente en este proyecto eh, eh, involucró también a otras escuelas, no solamente a dos escuelas de, de Buenos Aires, sino a escuelas de Montevideo y también de, de Santiago de Chile. Así que bueno, este recorrido, que como ustedes ven es bastante heterogéneo, ¿no? este, que tiene distintos espacios, distintos proyectos, es un poco lo que quería mostrarles, eh, eh, digamos, como marco para este recorrido de tres encuentros que tenemos, en donde... Eh, vamos a tener seis ejes, seis aristas, desde las cuales pensar este trabajo con datos desde la investigación que hacemos. Por un lado, digamos, hay una cuestión de eh, interiorizarnos y poder conocer un poco más en profundidad, qué es esto de la Big Data, ¿no? qué característica tiene, características tienen estos fenómenos de generación de, de tantas cantidades de datos masivos. Esto está vinculado a una segunda cuestión, que es, eh, también digo, nosotros, nosotras como metodólogos y, y como investigadores e investigadoras, tenemos también la mirada metodológica, ¿no? ¿Cómo, entonces ahí, digamos, la cuestión es cómo se inserta un trabajo de ciencia de datos, o un trabajo con datos, que tiene en sí mismo un proceso con una cantidad de, de, de herramientas, con una cantidad de pasos, cómo se inserta esto en procesos de mayor alcance, digamos, en, en una investigación quizás más amplia que estamos llevando a cabo, y que no se circunscribe solamente al trabajo con datos. Esto tiene que ver con lo que acá aparece como el punto 4, que dice líneas de investigación. ¿no? Y un poco la, lo que queremos, lo que nos, nos gustaría que suceda en este espacio también, es que ustedes puedan eh, tomar parte de estos recursos y de estos recorridos, para quizás rediseñar algo de su diseño metodológico, o enriquecer algo de esta propuesta que inicialmente pensaron. Por supuesto, hay una, hay una dimensión que tiene que ver con eh, lo que acá llamamos la caja de herramientas, o el toolkit, ¿no? Digamos, donde vamos a estar explorando, por supuesto, algunas herramientas, algunos lenguajes, tecnolog tecnologías, en particular, y que en la medida que vamos metiéndonos en esta, en esta cosa de ensayo y error, con las herramientas, vamos también adquiriendo algunas habilidades, algunos aprendizajes, que no son, digamos, eh, no son técnicos, o no son solamente técnicos, sino que involucran digamos toda otra cantidad de cuestiones. ¿no? Este, realmente el, el trabajo con datos eh, no es que nosotros, por ejemplo, que, que quizás desarrollamos o, o, o tenemos un, habilidades de pensamiento crítico eh, previas, no es que traemos esas habilidades y las, y las metemos acá en el trabajo que hacemos con datos, sino que realmente poder desarrollar habilidades críticas para trabajar con datos es un poco foguearse en el juego con estas herramientas, eh, ir, ir templando de alguna manera estas mismas habilidades y estas mismas eh, competencias a partir del trabajo que uno va haciendo. ¿no? Por último, eh, nos gustaría también que otra, otra arista y otra dimensión de este recorrido eh, que ustedes pudieran también llevarse tengan que ver con bueno, poder pensar quizás nuevos temas de investigación a futuro, nuevos objetos de estudio, eh, y proyectos que quizás puedan incorporar más en el centro este, a la ciencia de datos. Bueno, esta charla de hoy tiene un título, y ese título es este que están viendo en pantalla, eh, no es solo una cuestión de tecnología. Eh, ¿Con qué tiene que ver esto de que el trabajo con datos no es solo una cuestión de tecnología? Como decíamos recién un poco, eh, realmente la complejidad que tiene para, para nosotros desde las eh, ciencias sociales, o desde las humanidades, o, o la educación, trabajar con, con datos, eh, implica desarrollar y poner en juego toda una cantidad de, de habilidades, de construir conocimiento con sentido, con significado, eh, de pensar críticamente, de poner en contexto esos datos, ¿Sí? Eh, y estas, digamos, no son habilidades eh, centralmente o solo técnicas, como tal, digamos no es, que, no es que porque usemos un lenguaje de programación necesariamente tenemos habilidades para poder leer esos datos, poder hacer algo con eso, poder vincular eso con una pregunta de investigación. Pero a su vez, esto tiene que ver con otra cosa, que es que la ciencia de datos como tal, nos plantea un desafío, que es que, eh, tenemos que empezar a pensar un poco más allá de la clásica dicotomía o del clásico binomio que, que está sentado en mucho de lo que hacemos, entre las ciencias sociales y la tecnología por otro lado, o las humanidades y la tecnología, o la educación y las tecnologías. ¿no? ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que cuando nosotros investigamos usando este tipo de procedimientos, este tipo de técnicas, la tecnología no es algo meramente accesorio, no es algo, eh, no es un detalle menor en el trabajo que estamos haciendo, sino que hace a los procesos de, de, de investigación y de conocimiento que estamos llevando a cabo, por un lado, y por otro lado, eso mismo que nosotros estamos investigando, sea en redes sociales o sea en otras plataformas, eh, son fuertemente tecnológicos a la vez que sociales, ¿no? tienen como esta doble naturaleza. Entonces esto vamos a ir desarrollándolo bien a lo largo de este rato, de este encuentro, vamos a ir retomándolo hacia el final, pero, digamos, hay, hay, algo, hay algo de desafío inter complejo también que nos plantea el trabajo con este tipo de enfoques y con este tipo de metodologías. Bueno, dado que hay varios tuiteros y tuiteras también, me imagino, en sala, eh, quería proponerles también que si quieren... Eh, a través de twitter o de otras redes eh, quieren este, ampliar algo de esta conversación quieren proponer o recomendar recursos este, o quieren digamos hacer algún comentario lo que sea si les parece eh, pensé en el hash, en un hashtag pensar con datos que eh, si quieren podemos usar también para encontrarnos eh, en un espacio de conversación un poco más abierto y, y expandido bueno ahora eh, quería partir de, digamos, quería empezar planteando tres casos, o tres ejemplos, para empezar a, a entender un poco de qué va esto del trabajo con los datos. Y, bueno, y les traje esta historia, en particular, que es la historia de un abuelo. Eh, un abuelo muy piola, como ven, y muy futbolero. Bueno, esto que ven en pantalla es, eh, es el historial de búsquedas en YouTube de ese abuelo. ¿Sí? Entre las cosas que, que busca él, nos encontramos, por ejemplo, con eh, ¿Quién es Luis Díaz? Gracias. Luis Díaz jugador de fútbol colombiano, ¿no? Eh, hola, Liverpool versus Paris Saint-Germain. Otra de las búsquedas que está más por abajo, por favor, Steven Guerrero goles, dice. Y hay otra más por abajo que dice, buen día, Liverpool versus Barcelona 4-0. Bueno, como ustedes podrán ver en este historial de búsqueda, eh, muy simpático, muy interesante, hay algunas palabras que nos llaman un poco la atención, ¿no? Buen día, por favor, gracias. Eh, ¿Por qué es interesante este ejemplo? ¿Por qué traigo este ejemplo un poco para abrir eh, el primero de los casos? Eh, hubo un momento... Eh, en el que las plataformas, o sea, en este caso, YouTube o Google, empezaron a leer nuestros textos, empezaron a leer lo que, las, nuestras formas de búsqueda como datos. ¿sí? En algún sentido podríamos decir que, las, que este tipo de plataformas aprendieron a leer, podríamos pensarlo en ese sentido, ¿no? Aprendieron a interpretar algo del lenguaje con el que hablamos. Y este tipo de lenguaje... Eh, como, todo, digamos, la, la manera de expresarnos, la, las maneras en que buscamos, piensen en la manera en que buscamos en Google o en YouTube, eh, como muestra este caso muy ilustrativo, tiene, tiene sus modismos, tiene sus formas, eh, pero piensen que esto que pa, quizás para nosotros es algo dado, y que en algún sentido podemos tenerlo como naturalizado, piensa en el salto disruptivo, porque no es incremental, es realmente disruptivo, ¿no? que implicó que estas plataformas empezaran a leer los textos y el lenguaje como, dato, como datos en sí. Este ejemplo, por ejemplo, que sigue a continuación, al que nos da pie un poco esta anécdota del abuelo, es un primer ejemplo de un proyecto que trabaja justamente con lo que buscamos en Google. Es más, tra trabaja en realidad con las tendencias de búsquedas, o sea, con... Todo lo que la gente, digamos, a nivel mundial, ¿no? Es una herramienta este, global. Eh, con todas las, las búsquedas que se hacen, uno puede elegir, por ejemplo, un periodo de tiempo, o puede elegir lo que, está, lo que se está buscando ahora, o podemos elegir también qué es lo que se está buscando más en determinado lugar, o en otro. ¿sí? Quizás la conozcan la herramienta, la herramienta, se llama Google Trends. Y es justamente una herramienta que Google abre gratuitamente, o sea, pone a disposición, a partir de todos los datos que va recopilando de lo que vamos buscando en la web. ¿sí? O sea, no solamente Google registra esas búsquedas, las almacena, las guarda, sino que a su vez también las analiza y las visualiza. O sea, las pone a disposición de manera abierta, vamos a decir en principio. ¿no? Entonces este proyecto que se llama The New Normal, The Nuevo Normal, eh, bueno, le interesaba ver qué pasó con las búsquedas de compras, o sea, con las búsquedas que la gente hizo para comprar cosas en internet durante la pandemia, ¿sí? durante el contexto del, de la pandemia. Fíjense que ahí estamos viendo un pico de búsquedas, ¿sí? algo que fue muy buscado en un momento, que fue en realidad en marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud eh, declara la pandemia ¿no? del COVID-19. ¿Cuál fue la búsqueda que... ¿Tuvo ese pico en ese momento para comprar? Bueno, la búsqueda de papel higiénico. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en un primer momento de la pandemia, por algún motivo, se pensaba que el papel higiénico iba a escasear, o que no iba a haber. Bueno, todo el mundo se buscó masivamente eh, a las redes, a Google, a buscar para comprar este tipo de, de, de objeto. No objeto, ¿no? En particular. Entonces, ¿qué es lo interesante de este caso? y que justamente releva este proyecto. Hubo cosas como papel higiénico, o por ejemplo, otra muy llamativa era la búsqueda de levadura, ¿sí? cosas que se empezaron a buscar en el contexto del COVID, de, de la pandemia, y después no se buscaron nunca más. Hoy por hoy nadie busca eso, nadie busca, o, o por lo menos no masivamente, ¿no? Eh, y sin embargo hubo otras como vemos de este lado celeste, que se llama los nuevos normales, hubo ciertas búsquedas que surgieron en ese contexto y por algún motivo se mantuvieron como tales, ¿sí? intereses que todavía se mantienen en unas tendencias de búsquedas muy altas. Por ejemplo, eh, artículos para el cuidado de la piel, o el cuidado del pelo, o m, búsqueda de accesorios de computadoras. Bueno, ustedes pueden después ir a ver este proyecto, después les vamos a dejar todos los links, y pueden ver exactamente toda la cantidad de búsquedas que releva este, este proyecto, y que muestra qué era lo que nos estaba pasando un poco en ese contexto, ¿no? Qué era lo que buscábamos, y por qué buscábamos lo que buscábamos para comprar, en un momento en el que masivamente nos, nos volcamos a las compras online. Eh, este proyecto es bastante parecido a este, que se llama Searching COVID-19, eh, de hecho en ambos casos la persona que li lidera estos proyectos se llama Alberto Cairo, que es un periodista, experto, especializado en, en visualización de información. Y en este caso también, algo que le interesa a este equipo, por ejemplo, ver en este proyecto, es eh, encontrar patrones de nuestra necesidad de conocimiento, en el contexto de vuelta del COVID-19, de la pandemia. ¿no? ¿Y qué se encuentra, por ejemplo, en este caso? Fíjense, por ejemplo, como podemos ver acá, hay una... El, el inicio de las búsquedas está en enero de 2020, que es cuando fue el primer caso reportado en Estados Unidos, y donde ven que las búsquedas se acrecientan muchísimo, ahí hay un segundo punto, como de inflexión podríamos decir, que fue la primera muerte que se, que se reportó en Estados Unidos, ¿sí? en febrero del, del 2020. ¿Qué pasó a partir de entonces? Bueno, algo de la escalada, de, de la, del crecimiento exponencial que fue teniendo la pandemia, se, viralizó, se, se visualizó de alguna manera, se, se reflejó, se vio reflejado en las búsquedas que empezamos a hacer también eh, a medida que pasaba el tiempo en Internet, ¿no? Y entonces, ¿qué por ejemplo, qué pasó? Pasó que algunas búsquedas, como por ejemplo, eh, búsquedas que empezaban con What is, o What are, ¿sí? o sea, qué es, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? Eh, que acá podemos ver en color verde, eran muy, eh, muy importantes, muy visibles al principio, ¿no? cuando empieza la pandemia. Y después cuando va pasando el tiempo, otro tipo de búsquedas, más vinculadas al how to, o sea, al cómo, ¿no? y el cómo tiene que ver con cómo afrontar, cómo prevenirnos, eh, cómo, cómo buscar tratamientos para, ¿sí? cómo la, la pregunta por lo que sería tomar acción en relación a esto que nos estaba pasando, Empezó a crecer después, más adelante en el tiempo. Si a su vez nosotros a esto lo clasificamos por tema, vamos a ver que, por ejemplo, ver los puntitos violetas, bueno, tiene que ver con conocimiento general. Conocimiento general o vinculado, bueno, qué es la pandemia, qué es el coronavirus, qué es tal cosa, qué es tal otra. fíjate que otros puntos que aparecen bastante al principio son los de color celeste, que son, eh, que tienen que ver con los, con los síntomas y con los tratamientos. ¿sí? ¿Y qué va pasando a medida que va, a pasar el que va pasando el tiempo? Bueno, otro tipo de eh, temas, otro tipo de intereses, por ejemplo los puntitos amarillos que muestran el impacto económico de la pandemia, o por ejemplo, puntitos que ustedes van a ver acá en relación a los puntos verdes que muestran las respuestas de los gobiernos a la pandemia, o los puntos naranja, que tienen que ver con eh, cómo juntarse de manera remota, o cómo juntarse online, cómo reunirse de manera online. Fíjense cómo, de alguna manera, al ver qué fue pasando con lo que íbamos buscando, tenemos una suerte de espejo o de reflejo también, que nos permite pensarnos también. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pasaba también a nosotros? qué tipo de ¿Cómo fue cambiando esta percepción de lo que nos fue pasando? ¿Cómo fueron cambiando los intereses? Fíjense algo, tres, tres aspectos interesantes de este caso. Uno, los datos en tiempo real. ¿sí? O sea, estamos viendo los datos de lo que se está buscando ahora, o en este momento se estaba buscando. ¿sí? Segunda cuestión, Google, como el gran, la plataforma que va generando esta trazabilidad de las búsquedas, y a su vez poniendo a disposición desde un montón de herramientas, esta, estos datos. Y en tercer lugar, fíjense cómo, fíjese el rol que también cumple la visualización, como un instrumento que nos permite también plantearnos hipótesis o hacernos preguntas, ¿no? Porque seguro cuando Alberto Cairo y, y este equipo de gente empezó a investigar esto, eh, tenían una idea de que algo podía haber en las búsquedas de la gente. Sin embargo, cuando vieron este gráfico, acá uno puede empezar a ver otras cosas y decir, ¡Ah, mirá! ¿Por qué este tema apareció después, y este tema apareció antes? Y poder ir refinando las preguntas, y las hipótesis que se iban planteando en relación al tema. Segundo ejemplo, segundo caso, que este es un caso, diríamos, eh, inicial, o sea, este es el primer caso que se hace de estudio, de redes sociales, eh, con datos. Lo hizo este personaje que ven acá, que se llama Lev Manovich, bueno, personaje, digo... Eh, bueno, pintorescamente, no sé El proyecto se llama Selfie City eh, Y es un proyecto que eh, Digo, Lev Manovich es un, eh, un especialista en artes visuales Alguien que viene de, de la programación, del diseño de, en 3D eh, Pero que a medida que se también fue realizando una cantidad de proyectos vinculados a datos eh, También eh, es un gran teórico, digamos, ha escrito varios libros en relación a, al, a este tipo de abordajes y de categorías. Y, por ejemplo, en este caso, el estudio de selfies tenía que ver con un estudio sobre eh, cómo cambió el autorretrato eh, contemporáneo, ¿no? la imagen del autorretrato contemporáneo. ¿Y qué es lo que hicieron ellos en esta oportunidad? Bueno, investigaron las selfies de cinco ciudades, este, Bangkok, Berlín, eh, Moscú, Nueva York y San Pablo, un corpus, que hoy por hoy no diríamos que es un gran corpus, pero bueno, 120.000 imágenes de Instagram, a más o menos 20.000, 30.000 eh, imágenes por ciudad, y las clasificaron, básicamente las analizaron en base a género, en base a rango etario, y en base a un elemento, que es lo más interesante que tiene eh, este caso, que es eh, la expresividad de las imágenes. O sea, eh, este proyecto armó, digamos, desarrolló un programa, un software, que al leer las imágenes, al leer las selfies, las 120.000 selfies y más, podía empezar a detectar ciertos patrones o ciertas características en las fotos, en las imágenes, que les permitía hablar de estados de ánimos diferentes. Y había un estado de ánimo que me llama mucho la atención, ¿no? Pero el nivel de sonrisa, por ejemplo. El nivel de sonrisa es en sí... Eh, algo que se registraba a partir de las selfies, eh, y, y, y digamos, y que, y que era un dato, ¿no? Digo, la imagen, las imágenes generando datos, nuevamente. No el lenguaje, sino las imágenes. Y acá, en este caso, por ejemplo, vemos otra visualización, eh, en donde podemos ver eh, la distribución de las, eh, del dataset, o sea, de, las, de la base de datos de las imágenes, en tres ciudades, Bangkok, Berlín y Moscú fíjense que tienen la distribución por género, ¿no? hacia arriba tienen género femenino, hacia abajo de, de la raya que pueden ver, género masculino, eh, y eh, tienen también el, esto del nivel de emotividad de las imágenes, el nivel de sonrisa. ¿no? Bueno, ahí uno puede empezar a ver de vuelta otras hipótesis, u otras, otras preguntas. Por ejemplo, vemos que en el caso de Moscú, la representación de género es bastante asimétrica, y que hay mucha más cantidad de selfies de mujeres que de hombres, ¿no? por ejemplo. Mientras que si vemos el caso de Bangkok, la situación es bastante distinta en ese sentido. Eh, y con el nivel de sonrisa, bueno, eh, ciudades como Bangkok tienen, por algún motivo, en algún momento, como un pico o una situación de crecimiento que no se ve en otras ciudades. ¿sí? Uno podría decir que a lo mejor, a, decir, a juzgar por las selfies, podríamos pensar que hay ciudades más felices que otras, no sé, o, que, que este, o por lo menos en, en lo que tiene que ver con estados de ánimo, ¿no? Después igual vamos a poner todo esto entre, en cuestión, ya van a ver. Pero bueno, para ir, digamos, decantando algo de estos dos casos, ¿qué tienen en común estos dos casos? Que son, eh, en los dos casos, proyectos con datos, o en todo caso, ¿qué nos dice esto sobre la Big Data? Que estamos hablando de un conjunto de datos, en un caso lenguaje natural, en otro caso, imágenes. ¿sí? En, en los dos casos, grandes volúmenes de datos, a gran velocidad, de gran velocidad, de gran complejidad y variabilidad. ¿sí? Nos quedamos con esta parte. Después ya, más adelante, vamos a, a seguir con la segunda parte de la definición, que nos dice que la recolección de esos datos, el almacenamiento, el análisis requiere de técnicas, de tecnologías específicas o avanzadas. Bueno, un tercer caso, un tercer ejemplo, que de alguna manera es bastante distinto a los dos anteriores, y que abre una línea de trabajo me parece interesante también, es, eh, por ejemplo, en este caso es un dataset, un, un, una base de datos eh, abierta, de datos abiertos. ¿sí? Eh, en este caso es eh, el registro de las llamadas a un número telefónico al 137, que como sabemos es el número de eh, atención y acompañamiento a víctimas de violencia eh, familiar y de género. Eh, ¿Qué pasa en estos casos, digamos? ¿Qué pasa con este tipo de datos que podemos encontrar en distintos portales que ustedes probablemente conozcan, ¿no? Portales nacionales, portales de provincias, portales municipales en algunos casos, porque hay algunas iniciativas eh, municipales también bastante interesantes, eh, lo que tenemos son datos, datos abiertos, grandes bases de datos, sobre temas de política pública. ¿no? Eh, ¿Y qué es lo interesante en este caso? Digamos, las bases de datos se generan, como con el, o pueden aportar en algún punto transparencia al ejercicio de esa política pública, y a cómo funciona concretamente esa política. Eh, y también, como vamos a ver... Eh, eh, desde el análisis de, dato, de datos, podríamos pensar también en un análisis predictivo que se podría hacer a partir de los datos, de, de este tipo de, de datos en particular. ¿sí? Por ejemplo, si vemos este caso, y abrimos eh, la base, eh, nos vamos a encontrar que lo que se registra en este caso tiene que ver con eh, las fechas, fíjense que tienen un campo que es, son las fechas en las que se llama, en las que se recibe el llamado, la región desde la que se llama, la edad de la persona que, que se comunica, el género, el vínculo que tiene con la persona eh, que sufre esta situación de violencia, digamos, vamos un poquito más adelante, el hecho del lugar donde ocurre esta situación, si es en la vivienda, si es en, en redes sociales, fíjense si es en un albergue. Después nos encontramos, por ejemplo, que otro dato que se recolecta es la edad de la víctima, o el género de la víctima, o la nacionalidad, sí, y hay otra cantidad de campos más. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a hacer el análisis de estos datos, por ejemplo, podemos encontrarnos que mujeres, en algún rango etario en particular, eh, de zonas metropolitanas, quizás tienen mayor eh, tendencia, quizás porque, porque aparecen en la lista, si nosotros analizamos la lista de llamados, bueno, tienen más presencia por sobre otros, ¿no? Entonces, quizás uno podría hacer alguna suerte de análisis predictivo, en relación a qué pasa con, con estos datos, o sea, y si se da esa situación, desde qué, en todo caso, desde qué intervención desde la política pública podría acompañar esas situaciones que vemos que van surgiendo y que identificamos eh, a partir de los datos, ¿no? Sin embargo, este caso es, es bastante distinto a los dos anteriores, ¿por qué? Porque en este caso, en los anteriores, de alguna manera, tenemos las bases de datos como como abiertas, como, como dinámicas, ¿no? Digamos, tanto en el caso de las redes sociales como en el caso de, de Google, son, eh, la recopilación de datos se realiza como de manera permanente y de manera dinámica. Mientras que en este tipo de, de bases, eh, lo que tenemos es eh, la actualización del archivo. ¿no? Si nosotros fuéramos a buscar, por ejemplo, el archivo de, eh, del, del monitor de, vacuna, de, de vacunación, Vamos a ver que, por ejemplo, esos archivos eh, se actualizaban, y creo que todavía no sé si ahora, pero, se actualizaban diariamente, en un momento. O sea, diariamente alguien subía un archivo con esta información con respecto a los avances eh, que había diariamente. ¿sí? Eh, entonces, un poco como corolario, como conclusión de estos tres casos, y decantando algunas características que tienen estos, digamos, objetos, el volumen de información, ¿no? como decíamos, eh, se distribuyen, se recopilan, se manipulan grandes cantidades de datos en todos los casos. La generación y la recopilación de esos datos se hace a una velocidad cada vez mayor. Eh, y ahora vamos a ver un poco cuál es la infraestructura y desde la conectividad y desde las plataformas que sostiene también todo este fenómeno. Otra, otra característica, otra B. ¿No? se habla de las cuatro b de las Big Data, otra vez tiene que ver con la variabilidad, el hecho de que muchas veces los datos que utilizamos provienen de diferentes fuentes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, podemos tener archivos que tienen diferentes formatos, uno es un Excel, otro es un CSV, como veíamos, que es un archivo de texto, que para poder leerlo, bueno, es necesario abrirlo eh, de una manera distinta, como uno, digamos... Y en todo caso, si quiero juntarlo con un Excel, tengo que hacer un proceso de integración entre estos dos. Eh, o puede, puede suceder, por ejemplo, fíjense como acá la fecha está registrada 20, 2022-1 del 1. ¿sí? Pero alguien podría registrar la fecha de otra manera, esto es muy común. Entonces, si uso dos vasos de, bases de datos, eh, asegurarnos que el formato de la fecha sea el mismo, así como todo este trabajo que empieza a aparecer vinculado a la, al hecho de trabajar con fuentes de datos diferentes. Y por último, una cuarta característica que tiene que ver con esto que llamamos la veracidad de los datos. Realmente, la, la, la, la posibilidad de trazabilidad que tenemos a partir de los datos, ¿no? de, de, de opiniones, de intereses, de comportamientos, de audiencias, de comunidades es completamente inédito, ¿no? nunca hemos tenido esta posibilidad eh, a este nivel. ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, podríamos ahí incurrir en algunas cuestiones, eh, en algunos errores, que nos hagan pensar que quizás este registro de llamados, que representa simplemente el registro cronológico de llamados, representa quizás al total de, de la Argentina, o representa, digamos, y no necesariamente, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver algunas cuestiones vinculadas también a, por un lado, a, a la representación de los datos, pero también a los sesgos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Manovich, las 120.000 fotos. Eh, quizás si uno no garantizara que fueran las mismas cantidades de fotos por cada una de las ciudades, bueno, de repente podría tener 90.000 fotos de Nueva York, y hoy por hoy podría tener 30.000 selfies de Moscú, porque nadie se, alfa, se saca selfies en Moscú hoy por hoy. Entonces, ese algoritmo, ese programa, estaría aprendiendo mucho más matices en relación a la lectura de imágenes, en el caso de imágenes occidentales, por sobre otro tipo de imágenes. ¿no? Entonces, eh, cuidar este tipo de sesgos, o este tipo de... Eh, limitaciones que aparecen también en el trabajo con datos, es algo fundamental y eh, es algo en lo cual eh, nosotros también como investigadoras e investigadores tenemos que también tener una, una posición de alerta ¿no? frente a estas cuestiones. Antes de seguir adelante, no sé si tenemos alguna pregunta, ahí yo veo que hay cuatro preguntas, Mariana. Eh, tenemos preguntas, tenemos comentarios, eh... Eh, pregunta eh, Marian Llanes, eh, dice, ¿hay ejemplos que se hayan utilizado esos datos en algún caso y que hayan tenido un impacto? Eh, sí, digamos, no sé, pero por ejemplo, si, te si nos estamos refiriendo a los datos de políticas, de políticas públicas, por ejemplo el ejemplo, el, el caso más eh, que bueno, todos seguramente conocemos, ¿no? pero eh, pienso en la medición del acatamiento a, a, la, a la cuarentena, ¿no? inicialmente que se hizo a través de celulares que se medía a través del GPS eh, digamos permitía ir ajustando decisiones de política también a la vez que se iban midiendo esos datos ¿no? por ejemplo, por pensar en un en un ejemplo también, eh, digamos, como, como actual o reciente. Eh, en los casos anteriores, en el caso de las selfies, eh, o en el caso de las tendencias de búsqueda, diría que la utilidad muchas veces tiene que ver también con, eh, bueno, pensar estrategias quizás eh, más segmentadas, ¿no? cuando uno piensa tal vez en estrategias de marketing, y quiere segmentar audiencias, o quiere desarrollar, estrategias de desarrollo de audiencias, por ejemplo, estos datos también son eh, muy útiles, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que siempre la cuestión es eh, poner en contexto, poner en contexto esos datos, leerlos a la luz de un objetivo, eh, digamos, me, me parece importante como poner en valor toda esta dimensión también, porque si no, cuando hablamos de ciencia de datos, podemos llegar a quedarnos también en una cuestión eh, muy técnica, que en algún punto lo es eh, pero también hay una complejidad que tiene que ver con, con la lectura y la interpretación María Soledad López nos dice ¿Cómo se puede leer y emplearlos correctamente sobre los datos en redes sociales? Digamos, hay algo de, de preguntas sobre digamos, algo de, de esta circulación de datos y de el peligro, digamos, de ciertos peligros de estos datos, pero que imagino que irás trabajando a lo largo de los tres encuentros, ¿no? El, la semana que viene vamos a ver concretamente qué herramientas eh, podemos usar para, para hacer este tipo de análisis. Vamos a, así como en algunas partes, tipo tutorial, vamos a mostrar algunas cosas, eh, como para ir mostrando un poco el paso a paso de cómo se va dando este análisis. Eh, eh, insisto en lo mismo, hay que ponerle mucha cabeza ¿no? O sea, el análisis no se hace solo Por buenas herramientas también de visualización y de analítica que, que tengamos eh, Lo cual también habla a veces de, la, de, de lo interesante de trabajar eh, con, con otros colegas y otros perfiles diferentes eh, no También en esto hay algo de del, del terminar con, con las dicotomías, ¿no? de, de trabajar también conjuntamente con eh, disciplinas y perfiles eh, distintos. O sea, piensen hoy, eh, bueno, siempre lo decimos, ¿no? pero, pero el trabajo con datos eh, incorpora en equipos eh, sociólogos, filósofos, además de físicos, ingenieros y matemáticos. ¿no? Y entonces, hay un mix de miradas eh, interesante que se da ahí en esos perfiles. Bueno, y tenemos un par de preguntas más metodológicas de Claudia Lombardi, que pregunta, ¿qué pasa con la representación de los datos? ¿Se puede definir la muestra utilizada y en consecuencia la población estudiada? ¿Se trabaja con inferencias estadísticas? Eh, ¿Queda clara la posibilidad de enunciar hipótesis a partir de los primeros datos? Eh, a ver, hay, hay algo de lo, de lo exploratorio inicial que que digamos, en principio podría ser una buena, una buena vía de acceso a este tipo de, de trabajos, ¿no? como de, de testear hipótesis, de ir armando preguntas, me parece que ahí hay algo como de mucho valor que nos aporta. Después hay algo también que es que a partir del uso de las herramientas empezamos a ver cómo construyen esas mediciones las mismas herramientas. ¿no? Si uno trabaja con Google Trends, lo podemos ver un poquito eh, la vez que viene, pero ahí vamos a ver que... Eh, el tipo de, de, de relevamiento que se hace, digamos, es un total sobre el total de la población. Digamos, cómo, cómo se hace esa inferencia en cada caso, en general está, está explicado, está descripto. ¿no? Entonces es como muy importante también prestarle atención a, a esta información que está en las herramientas en, en, eh, que utilizamos también. Eh, y después, bueno, una vez que tenemos la base de datos, trabajar sobre esa base para eh, con algún criterio de, de distribución, de si, si en algún caso podemos tener datos sociodemográficos, bueno, poner a jugar esos datos, también digo, en el caso de, si tenemos datos de YouTube que corresponden a, eh, por ejemplo, eh, las personas, ¿no? como cierta información vinculada a los perfiles, bueno, ese tipo de información, eh, que no siempre la tenemos, pero si somos administradores de ciertas cuentas podemos tenerla, bueno, eso también es, es algo como para poner a jugar a la hora de eh, construir eh, una muestra un poco más consistente, ¿no? Eh, pero bueno, es, es en parte también la discusión en la que estamos, y tampoco son discusiones saldadas, ¿no? Este, eh, sin lugar a dudas, por eso diría que como una primera vía de entrada, eh, me parece más eh, también eh, recomendable en algún punto. Eh, pero bueno, va, vamos a ir después también trabajando algunas cuestiones más en detalle. Quería un poco poner en contexto esto, contexto de la generación de este caudal de datos, esta cantidad de datos, y acá referirnos a algunos datos, eh, datos, muy redundante la cosa, pero... Más vinculadas también a conectividad, a uso de plataformas, eh, y a ciertas, ciertos tipos de consumos que se producen. Bueno, datos del año pasado, 2021, eh, nos dicen como, cosas como, por ejemplo, que sobre los 45 millones de personas, de habitantes, que somos en, en Argentina, eh, hay un total de 55 millones de conexiones a teléfonos celulares y tablets. ¿no? Quiere decir esto que hay más cantidad de conexiones de teléfono que personas. Eh, y quizás el dato más interesante de esto es que el 98% de los teléfonos son teléfonos con conectividad a internet. O sea, son smartphones. ¿no? Que de alguna manera ha sido el smartphone, siempre lo decimos también, eh, lo hemos dicho, lo hemos analizado tanto en la cátedra, ¿no? pero el gran dispositivo que permitió de alguna manera el, el, el, esta gran infraestructura de, de plataformas y de generación de datos en tiempo real. Eh, en Argentina hay 33, 36 millones de usuarios de Internet, lo cual es un número eh, muy alto, es, un, es uno de los números muy a, más altos de, a nivel regional de Latinoamérica, eh, a pesar de que, bueno, el costo de la conectividad es bastante alto también, eh, esto es un, es, representa un 83% de la población, y por supuesto, es una distribución asimétrica, ¿no? Digamos, las grandes ciudades concentran buena parte de, de, de, la, de la conectividad, en las zonas rurales hablamos de otras, otro tipo de, de conectividad, pero en todo caso lo interesante acá es que también son 36 millones la cantidad de usuarios activos en redes sociales. Quiere decir que todas las personas que tienen acceso a Internet tienen, al menos, un perfil eh, en una de estas plataformas, o en una de estas redes sociales. Bueno, otros datos también interesantes en cuanto al, al uso. Cuando Vamos a ver cuáles son las plataformas más usadas. Eh, un 95.8%, o sea, un 96% eh, usa YouTube, que es la plataforma más usada de redes sociales, eh, y eh, a YouTube le sigue Whatsapp, Facebook e Instagram. Insta, en el caso de Instagram, con un 85%. Y luego vienen otras, otro tipo de aplicaciones, otro tipo de herramientas, como Twitter, con un 56%, TikTok, con un 39%, eh, Twitch, 24%, Telegram, 18%. ¿sí? Eh, lo cual habla de un dato que si nosotros a su vez eh, tomamos un rango etario un poco más acotado, ¿no? porque acá estamos tomando un rango que en algún sentido, digamos, que es entre 16 y 64, lo cual eh, es, un dato, es un dato interesante, pero es un dato que cuando uno lo contrasta con la población de eh, 13 a... 18, este gráfico es completamente distinto. ¿no? y entonces... Instagram está mucho más arriba, Twitch está mucho más arriba, TikTok está mucho más arriba. Se ratifica esto de, eh, como de la cultura de los youtubers reafirmada por influencers eh, y por creadores de contenidos en distintas plataformas de streaming. ¿sí? TikTok, Twitch... ¿Cuál de estos dos sitios piensan que tuvo más cantidad de visitas el año pasado? A nivel mundial, no? Google, nuestra interfaz natural de acceso a internet ¿no? lo usamos, es casi como por default ¿no? eh, más allá de las búsquedas en YouTube que también es Google ¿no? bueno, les diré que entre estos dos, el año pasado TikTok fue la red que tuvo más cantidad de visitas y es, fue el, la primera vez que una plataforma china eh, superó a una plataforma occidental, ¿sí? que a su vez fue también la red social que más uso tuvo. No solamente fue la más visitada, sino fue la que más uso tuvo. Bueno, en TikTok, el 40% de los tiktokers, de los creadores de contenido, tienen entre 16 y 24 años. ¿no? También es un dato no menor. ¿Qué tipo de contenidos generan en TikTok? Bueno, imitaciones de canciones, videos de baile, challenges o desafíos, videos de animales, experimentos de ciencia, tutoriales, videos de cocina, ¿no? Distintos tipos de TikTok, como, como en algún punto asociado a esta creatividad de la vida cotidiana, ¿no? viene como también a, a retomar una aposta que empezó con los youtubers, con los creadores de contenido en YouTube, que después se vieron un poco desplazados también, ¿no? Aunque los tutoriales siguen siendo un género muy importante, pero... YouTube se convirtió más en una plataforma de, de, de repetición de, de, de contenidos generados por grandes generadores de contenido, ¿no? Y un tercer, una tercera plataforma eh, sumamente interesante para pensar estas cuestiones también es, es Spotify. Eh, a febrero de este año Spotify tiene más de 400 millones de usuarios a nivel eh, mundial, ¿no? Y, eh, bueno, Spotify tiene su, digamos, es una plataforma de datos en el sentido de que eh, nuestros propios, el, el propio, la propia estructura, el, digamos, la propia arquitectura de la plataforma está moldeada por los datos, ¿no? La canción más escuchada, el artista más escuchado, el disco más escuchado. ¿no? Si vamos a los de esta semana, ¿cuál fue el top, o sea, el, el puesto uno en canciones? Bueno, Pablo Londra con Bizarrap. Artistas, lo más escuchado fue Tuki. Discos, Universo Paralelo, el la conga. Bueno, pasa algo muy interesante también en Spotify que tiene que ver con un género particular, que es incluso el género, el rubro que tiene mayor crecimiento de contenidos en Spotify, que es el de los podcasts. ¿no? Más de 4 millones de podcasts en la plataforma disponibles. ¿Qué pasa con el consumo de podcast? Se hizo una encuesta muy interesante eh, el año el 2020 en relación al consumo de podcast en Argentina y una de las cosas que eh, mostró esta encuesta es que la escucha de podcast es en un 96% de, veces de teléfonos móviles, ¿no? celulares, básicamente. Y cuando vamos a las plataformas más usadas para el consumo de podcast, es bueno, fundamentalmente es Spotify, tanto premium como, como publicidad, casi con un 80%, eh, y en un poco menor medida, en un 23%, YouTube. Yo después les voy a dejar esta encuesta, la vamos a circular, es muy interesante, es una encuesta que tampoco, digamos, tampoco es una encuesta, digamos, no es una encuesta como la de consumos culturales, que se hizo a nivel del Ministerio de Cultura, digo, es, es una encuesta con... un. Más de mil casos, con alguna predominancia de los casos de zonas metropolitanas y de, de provincia de Buenos Aires, pero de todas modos que arroja conclusiones muy, muy interesantes. Entre otras cosas, también, esta encuesta habla de qué tipo de formatos son los preferidos en los podcasts. ¿no? Y, y, y hace esta salvedad, es decir, bueno, ¿qué pasa con los menores de 35 y con los mayores de 35? Eh, hay alguna variación, pero en términos generales, el formato de conversación, el formato de entrevistas, el formato narrativo de podcast, son los tres formatos elegidos, favoritos, por sobre los de monólogos, eh, ficciones o resúmenes de noticias. ¿no? Una, una leve diferencia a nivel de grupo etario tiene que ver con que, por ejemplo, el, el formato conversacional tiene una... una mayor fuerza en los menores de 35 que en los mayores, así como entrevistas y lo narrativo tiene un poquito más de fuerza en los mayores de 35 que en los menores. ¿sí? Pero, eh, ¿a qué voy con esto? Y, al, y el tipo de trabajo que, hemos, que empezamos a hacer, y, que, y que, que es una línea interesante también para trabajar, sobre todo porque Spotify nos permite, como también nos permite YouTube, exportar mucho de los datos, de estos, de estos datos, eh, ustedes saben que, que, que, hay, que hay algo interesante para ver acá Que también tiene que ver con justamente el uso de los datos Que hace la plataforma para el propio consumo ¿no? Este filtrado colaborativo Que son las recomendaciones que Spotify va haciendo A partir de dos tipos de datos Por un lado la actividad pasada nuestra como usuarios Y por otro lado lo que a usuarios de gustos similares a los nuestros, eh, consumen. Entonces, en base a, esta, a estas dos fuentes de datos, es que el algoritmo nos va recomendando, nos va tirando esas recomendaciones personalizadas. ¿Sí? O sea, hace un análisis descriptivo, y hace un análisis predictivo. Bueno, escuchó esto, le puede gustar esto otro. ¿No? Eh, y también hay, hay un tercer nivel de análisis, cuando hablamos de datos, que es el análisis prescriptivo, que ya tiene más que ver como con la toma de decisiones, ¿no? O sea, como a partir de, eh, del uso de los datos para la toma de decisiones. No aplica tanto en este caso, pero sí es interesante eh, identificar como esta diferencia que hay entre un uso de datos eh, más descriptivo de lo, que, de lo que puede ser una utilidad eh, más vinculada a la Big Data de, de, de elaborar hipótesis y predicciones, ¿no? Por último, una tercera cuestión, que tiene que ver con que eh, estos pro, este, este software, estos programas, eh, que van recopilando estos datos, eh, van, a, van aprendiendo a partir de toda la información y de todos estos datos que recopilan. ¿no? Por eso se habla también de aprendizaje automático, o seguramente conocen o, o escucharon hablar de esto del Machine Learning, que tiene que ver con el aprendizaje automático. Con el aprendizaje de los algoritmos que... A partir de los datos van, eh, bueno, justamente aprendiendo y desarrollando eh, inferencias y eh, distintos tipos de predicciones. Eh, bueno, y ese es el momento de la encuesta. No sé, Mariana, si tenemos alguna otra pregunta que podamos. Este, Hay algunos abordar? comentarios más de índole y metodológico, pero yo los guardaría para más, para adelante, más adelante. Para avanzar okay. un poquito. Perfecto, perfecto. Eh, porque seguramente los tomes después. Bueno, eh, si se animan a entrar a esta plataforma, www.menti.com, eh, les va a pedir un código, el código es 6290-0264, y ahí van a ver cuatro afirmaciones sobre la ciencia de datos, y lo que les pedimos es que, nos, es que elijan una de esas cuatro que para ustedes represente un poco mejor esto que venimos contando, que ustedes eh, a lo cual también se habrán acercado desde, otro, desde otras fuentes en relación a la ciencia de datos. ¿La ciencia de datos constituye un tema de investigación? La ciencia de datos permite usar múltiples técnicas de investigación simultáneamente. ¿La ciencia de datos es ciencias sociales con ciencias de la computación? O, la ciencia de datos implica el fin de la teoría. ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver si nos podemos trasladar a, a la plataforma. www.menti.com Y acuérdense, el código 6290-02-64 Es un tema de investigación... ¿Es un abordaje que nos permite usar múltiples técnicas de investigación simultáneamente? ¿Es más bien una mezcla de ciencias sociales con ciencias de la computación? ¿O implica como tal el fin de la teoría? A ver, vamos a irnos a Menti. Si podemos. Vamos teniendo resultados? Ah, sí. Vamos a no ver. sé, pregunto. Ah, sí, sí, sí, tenemos resultados. Ahí vamos a compartir. Ahí se ve. Vamos a darles un ratito más para que puedan votar. Eh, acá hay una, mientras tanto hay una pregunta que dice las plataformas no abren sus datos, ¿no? Sí. Eh, Muchas plataformas abren sus datos, eh, Spotify, eh, YouTube, como decíamos, eh, Instagram, eh, digamos, las herramientas desde las cuales accedemos a los datos a veces son diferentes, en algunos casos son un poquito más complejas, que tienen que ver con algún lenguaje de programación, en otros casos no, ahora vamos a ver un poquito eso, pero sí, sí, abren los datos. O, o por lo menos nos ofrecen ciertos datos, eh, por supuesto que a veces cuando uno tiene una cuenta de, digamos, este, por ejemplo en Spotify, si uno tiene un sello discográfico, tiene acceso a un montón de información diferente de que si es un usuario de, de a pie. <ríe> o en YouTube, por supuesto, si uno tiene un perfil comercial, tiene acceso a datos distintos que si es un usuario común, pero de todas formas hay muchos datos para usar y para trabajar. Eh, bueno, masivamente se impone la opción eh, De que es un enfoque que permite usar múltiples técnicas de investigación Buenísimo eh, Me gustaría escuchar el voto de ese uno que dice La ciencia de datos implica el fin de la teoría Digamos que ninguno es estrictamente falso ¿eh? Eh, todos, tienen, todos son verdaderos, todos tienen su cuota de verdad pero es interesante porque, bueno, hablan de diferentes cuestiones. Siguen votando, ¿eh? Bueno, vamos a dar un ratito más para... ir que... viendo eh, la página, el código, así que siguen llegando los datos. Sí, sí, sí, sí. <coughs> Qué bueno. Es muy sencillo de participar, entran al sitio solamente eh, y, y ahí ponen el código y ahí pueden eh, elegir. Eh, te preguntan además, eh, ¿dónde se obtuvieron los datos sobre el consumo de redes sociales en Argentina? Eh, bueno, hay unos datos... Ahí yo después les voy a dejar todos los links a, a las fuentes de datos, a los relevamientos. En este caso es un relevamiento de una consultora que se llama We Are Digital, no, We Are Social, eh, de HotSuite, Suite, pero a su vez hay algunos datos de INDEC también que se publicaron recientemente sobre conectividad. Por supuesto, estos datos reafirman la conectividad desde los dispositivos móviles y no desde las computadoras fijas. Digo, como hay una cantidad de de aspectos que, que tal vez, digamos, de los que tenemos conocimiento, pero que cuando uno arma también el, el, el contexto, es interesante pensarlos también, ¿no? eh, Bueno, ahí ya tenemos un montón de votos. Bueno, eh, masivamente esta opción de la ciencia de datos permite usar múltiples técnicas de investigación. Muy bien, eh, ahora vamos a ver un poquito esto, vamos a ahondar un poquito en esto... Eh, creo que esta está bastante de la mano con la segunda, que es la de que la ciencia de datos en sí constituye un tema de investigación. Eh, y, y vamos a dejar para un segundo momento la tercera y la cuarta opción, que si se quiere refieren a algo más eh, disciplinario, ¿no? de, las, de lo disciplinar de las ciencias sociales con la ciencia de la computación, o del fin de la teoría. Eh, o sea, son bienvenidos sus votos, sigan... Eh, ahí, si quieren seguir sumando, yo me voy a trasladar un poquito acá, por un tema también de, de tiempos, eh, como para empezar a indagar un poquito algunas cuestiones que ustedes eh, ya manifestaron ahí. ¿no? Cuando, cuando hacemos un trabajo de análisis de datos, eh, o de ciencia de datos, pensamos normalmente en un proceso que tiene eh, diferentes fases, diferentes etapas, eh, para el cual usamos distintos tipos de herramientas, eh, pero bueno, que, que implica una secuencia de trabajo. ¿no? Hay un primer momento, eh, que en general es, es el armado de la base de datos, con la cual eh, vamos a trabajar. Aparece una técnica vinculada a esto de, de armar con datos de las redes sociales, que es la técnica del scrapping. Que ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con usar un complemento, o usar una API, ¿sí? o usar un programita, que obtiene masivamente datos de una plataforma y los guarda en una base de datos. Eh, usamos nosotros ahí algunos complementos para trabajar con, con Twitter, por ejemplo, para relevar eh, un hashtag, o para relevar una cuenta. Eh, bueno, hay, hay varios usos interesantes que vamos a ir después mostrando un poquito más. Eh, otra opción también es trabajar con comentarios a los videos Por ejemplo, de, de un canal de YouTube eh, El año pasado no, teníamos un proyecto que analizaba quería analizar algo del consumo de TikTok Y entonces se eligió usar eh, los videos de Ibai Que es un tiktoker también, eh, perdón, de Twitch eh, Y a partir de todos los comentarios que habían en, en ese canal de, Vinculados a esos videos eh, Se hizo también todo un análisis de comunidad ¿no? Eh, pero bueno, primer paso armado de la base de datos. Segundo paso tiene que ver, o segunda cuestión tiene que ver con el almacenamiento. Y esto también depende del volumen de información que manejamos. ¿sí? Eh, cuando nosotros hablamos de ciencia de datos, hablamos de grandes volúmenes de datos, ¿sí? no hablamos de guardar una base en un, eh, en un, en una, digamos, en un spreadsheet, en un Google Doc pero, no obstante, como primer acercamiento, y es algo que nosotros usamos mucho también, eh, podemos empezar probando con, un, con usar un documento de Google, pero bueno, normalmente cuando se habla de almacenamiento, se habla de almacenamiento en la nube, Amazon Web Services, sí, hay distintos tipos de eh, servicios que están vinculados al almacenamiento de datos. Eh, un tercer momento tiene que ver con la limpieza de los datos, y la integración, si voy a usar, por ejemplo, distintos datasets, ¿no? Esto es lo que comentábamos antes, formatos que tienen archivos que tienen distintos formatos, o también eh, campos de información distintas, que no están homologados. Eh, también otra cosa que nos pasó el año pasado, haciendo un análisis de movilidad, eh, bah, haciendo en realidad trabajando con un proyecto de, de unos estudiantes de movilidad, eh, usaban los datos, la base de datos de SUBE, la de los peajes, y bueno, cada... cada cada base tenía un formato distinto, ¿no? Entonces, mucho trabajo de limpieza de los datos, de, de integrar esas fuentes de información. Eh, esto se puede hacer con una query que tiene Power BI, por ejemplo, que es, es un programa que seguramente vamos a, a recorrer algo en el último encuentro. Y también a veces puede hacerse desde el uso de algunos lenguajes de programación, como es R o Python. Cuarto momento es el análisis y la visualización de datos. Y, eh, ¿Y por qué los pusimos juntos cuando podríamos haber puesto el análisis y después la visualización? Justamente por esto que venimos diciendo desde el principio. La visualización a veces es la herramienta, digamos, el medio que nos permite analizar o armarnos preguntas o plantear hipótesis. ¿sí? Eh, esto es también algo nuevo que surge en la ciencia de datos. La visualización para la formulación o el testeo de hipótesis. No es esta vieja idea de que, eh, vieron que uno a veces tenía con un gráfico, de decir, bueno, yo tengo una conclusión y lo voy a graficar de esta manera, y lo voy a mostrar así. Bueno, con estos caudales, con estos niveles de datos, la visualización no es simplemente una cuestión de cómo voy a mostrar los datos, sino a veces es una aproximación a los datos, una primera aproximación, directa, ¿no? Sin siquiera poder hacer un análisis previo. Para la visualización de datos, obviamente hay un montón de herramientas. Eh, usamos Flourish, eh, Voyant, para análisis de discurso del de texto. Eh, Tableau, es otra herramienta que suele utilizarse. Power BI, es otra herramienta. Vamos a ir viendo eh, abordajes de estas, eh, sobre todo en el encuentro próximo, vamos a ir viendo eh, a medida de tutorial algunas de estas, de estas herramientas. Y por supuesto también lenguaje de programación. Lo interesante también a destacar de acá es que no solo la, la ciencia, digamos, no solo el análisis de datos puede hacerse a través de un lenguaje de programación. Hay un montón de herramientas que podemos usar como un primer abordaje al tema eh, y que tienen mucha riqueza para darnos, eh, mucho potencial también. ¿sí? O sea que a no desanimarse con esto y no pensar solo que es un tema también de, de programadores. Bueno, y una, este, una última estación, una última estación, una última sección de esta presentación. Eh, bueno, tiene que ver con esto de nuevas metáforas también para pensar en estos objetos, nuevos conceptos y ¿sí? nuevos conceptos teóricos. Y acá sí volvemos sobre la primera cuestión que habíamos planteado de que no era solo una cuestión de tecnología, ¿se acuerdan? Eh, y el hecho de que las tecnologías eh, no son simples instrumentos, no son, digamos, no son eh, inocuas, no son, no son triviales ¿no? En, en, en este tipo de procesos. Son, por el contrario, socias, ¿no? cogeneradoras de este tipo de investigación y de conocimiento. Bueno. Eh, hay un, dos o tres conceptos, no, más, no es para ponernos muy teóricos, pero hay una primera idea que dice eh, La escala crea el fenómeno eh, Que bien sirve para explicar cualquier fenómeno de viralización ¿no? e Incluso si quisiéramos el coronavirus también, la escala crea el fenómeno ¿no? Y lo hemos vivido Pero bueno, también en estos casos, por ejemplo Bad Bunny, ¿no? el, el famoso este, puertorriqueño, que en un día genera 183 millones de reproducciones, y es el primer, o sea, y, y genera un récord de lo más escuchado en un día en Spotify. ¿no? Nunca antes había pasado en un artista, digamos, generar esta cantidad de visualizaciones con un disco. Entonces, podríamos pensar la Big Data en general como tal, ha generado una escala de datos que ha creado este fenómeno, que, que, que genera un objeto nuevo, que genera una materialidad nueva. ¿sí? Y lo podemos ver a través de distintos ejemplos. Bueno, segunda cuestión, una segunda cuestión que aparece ya, esto fue, digamos, ya más allá por 2013, ¿no? apareció un libro de un este, crítico literario o estudioso, eh, Franco Moretti, que hablaba de la lectura distante. ¿Sí? De, esta, de esta posibilidad que él encontraba en, en los estudios literarios, eh, de poder estudiar de repente todos los libros de eh, toda la dramaturgia de Shakespeare. No trabajar con los libros de un periodo o con una época de Shakespeare, no, todos los libros. ¿no? Eh, es más, dice algo tan osado como, no sabemos lo que es la literatura universal, porque nunca hemos estudiado la literatura universal, ¿no? en el sentido de, eh, nunca hemos eh, abarcado esta cantidad, a este nivel. Eh, obviamente en el tipo de lectura distante, el tipo, este tipo de lectura lo que hace es eh, mostrar, quizás eh, con foco, eh, en las relaciones, en los patrones de digamos, en, en los mapas, ¿no? en, en, digamos, en cuestiones más eh, relacionales, no estrictamente quizás semánticas. ¿no? Pero bueno, con esto, combinando, y vuelvo a la opción de la encuesta que decía ciencias eh, sociales con ciencias de la computación, ¿no? combinando crítica literaria con ciencias de la computación, eh, como, como empiezan a plantear algunos también, eh, poder leer la literatura más allá de lo canónico, o más allá de lo que los estudios literarios nos mostraron acerca de las corrientes literarias, y diversificar las perspectivas. Esto, Manovich, que también es, es, es un gran teórico, también lo dice permanentemente, ¿no? Poder darle un espacio a la diversidad, a lo que no pudimos capturar desde la mirada incluso occidental, o la mirada mainstream. El análisis de datos podría permitirnos ver diversificar la mirada, darle lugar a otras nuevas miradas. En esta línea aparece también este concepto, más desde el lado de Manovich, de lectura, por ejemplo, multiescalar. Y acá la, la imagen más clara para pensarlo, más allá de que la foto es de un satélite, es el zoom. ¿no? Lo multiescalar tiene que ver con poder hacer zoom a distintos niveles, poder leer, poder hacer una lectura distante, pero poder bajar y poder combinar esa lectura con otro tipo de aproximación. Eh, ¿sí? Acá por ejemplo tenemos otro ejemplo de, de datos que eh, se pregunta por qué algunas historias del periodismo eh, tienen, duran más en el tiempo, en la opinión pública, ¿sí? en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno... Eh, se catalogaron las noticias en base a, eh, por ejemplo, ven que acá hay como un barroncito, bueno, estas son noticias que tienen que ver con catástrofes naturales. Y lo que aparece en color verde son noticias que tienen que ver con política y elecciones. ¿sí? Y lo que aparece acá en color violeta son noticias que tienen que ver con violencia y guerra. ¿sí? No es un proyecto actual este, es un par de años. Pero así como puedo tener esta foto distante de la lectura de noticias en un periodo de tiempo, podría también ir a ver, ah, ok, acá qué pasó en este pico, y me encuentro con que tengo el rescate en la caverna, en la cueva de Tailandia. ¿No? ¿Se acuerdan este famoso caso de los, eh, del equipo de fútbol que habían quedado en la cueva de Tailandia? Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a la noticia, o sea, esto desde las mismas herramientas, ¿no? Mismo... Puedo detectar desde la lectura distante una tendencia o un pico, y después puedo ir a detectar ese evento y combinar un abordaje, eh, ya no a distancia, sino con un abordaje más cercano, vinculado a cuál fue la noticia. ¿no? Y también podría hacer un análisis en profundidad de, de la noticia este, en cuestión. Entonces, eh, lectura distante y lectura cercana, Creo que hay algo como de interesante en poder combinar las perspectivas, ¿no? Como decía, una de las opciones, eh, mezclar diferentes técnicas, pero también mezclar diferentes eh, eh, abordajes, diseños metodológicos, ¿no? Este, entonces, por ahí hay algo de, eh, sobre todo cuando lo bajemos, hoy hicimos un recorrido un poco más desde los eh, objetos culturales, si se quiere, pero también cuando lo empecemos a bajar un poco más a temáticas educativas, eh, creo que también lo que eh, va apare aparece más, digamos, tiene que ver con esta necesidad de combinar perspectivas, cruzar lecturas, ¿no? cruzar fuentes de datos. Eh, bueno, los, eh, los leo y escucho para también eh, terminar un poco, a ver, eh, no sé si podemos... Ay, dejo de compartir. Mariana, te doy la palabra, a ver, no sé si hay preguntas... Mm, hay comentarios de qué interesante poder leer la, la realidad y los datos como parte constitutiva de la misma. Eh, Mariana Ferrarelli dice: OCB. a ah, eh, objetos eh, eh, escasamente. ¿Cómo era? A ver, no. Vagamente identificados, ¿no? Eso. Estos objetos culturales vagamente identificados. Sí. Bien. Eh, tecnológicos y a la vez eh, sociales, ¿no? Como esta cuestión eh, co compleja, digamos, sé que, que, sé que es una palabra que, que nos es lugar común, pero bueno, compleja, realmente compleja, ¿no? O sea, que nos requiere otras miradas más complementarias. Eh, Saludos, Mariana. <risas> mm -hmm. eh... Daniela Galvani dice, creo que lo más impresionante de la Big Data es que fenómenos inconmensurables pueden ser medibles. Totalmente. Eh, bueno, Saludos de las distintas partes del, del país. Dice, ¿hay algún sistema que, ref, eh, que refleje datos en discapacidad fuera de INDEC, educación inclusiva, laboral, etcétera? Eh, sí, hay mucho. Eh, digamos, hay, bueno, hay, hay algo que se empezó a hacer desde las organizaciones De, so de la sociedad civil también Distintas organizaciones eh, vinculadas a algunas autismo eh, Digamos, hay, hay encuestas y hay más Digamos, no es big data, pero sí son datos eh, Que se han generado, que, que podemos incluso acercar la vez que viene eh, Como para acercar también ese recurso Pero, pero sí, hay, hay desde distintos... Eh, monitores de, de datos. ¿no? Eh, incluso recuerdo como una campaña importante que se hizo de poder medirlo es poder darle visibilidad y, y existencia de la política pública. ¿no? Eh, nada, sí, vamos a, a aportar ahí algunos ejemplos. Eh, algo que quería decir, que pensaron en relación a esto. Sí, porque tiene que ver con esto de la estadística también en algún momento, en alguna charla con Sos Escudero decía, eh, él decía esta idea de poder sacar la estadística de la órbita de las matemáticas. ¿no? Y eso también es, es una idea fuerza, ¿no? es una idea clave. Eh, porque, porque realmente, o por lo menos lo que nos ha pasado a nosotros también en, en este recorrido de investigación, es que mucho es trabajar con estadística aplicada desde las plataformas, desde los consumos, eh, y contrariamente a lo que nosotros hubiéramos pensado inicialmente, que lo cualitativo era eh, más familiar o más accesible, hoy yo, no, no, no es que lo, lo tengo comprobado, pero digamos algo que me llama mucho la atención, es que el nivel de familiaridad que hay con, las, con los distintos tipos de datos, de estadísticas, hace que sea mucho más eh, fácil la entrada también por ese lado, y mucho más eh, interesante también para los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, esta estadística de las plataformas de los consumos, de los streams eh, digamos la mirada estadística eh, tiene mucho que aportar no, hay muchísimo que aportar, sin duda Bueno y seguramente seguiremos trabajando esos temas, nos quedan dos encuentros todavía y les recordamos que están los materiales que Carolina puso a disposición en el aula virtual que pueden consultarlos, traer sus preguntas para el encuentro que viene te agradecemos, Carolina, quizás queda alguna pregunta, pero la retomamos la, la vez que viene. Eh, te agradecemos mucho la presencia y les agradecemos mucho la presencia a todos los que participaron. Eh, seguimos por aquí, nos vemos el jueves 19 a las 15 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcos, tu pregunta la retomamos el jueves que viene, querés lo de la muestra representativa. Bueno, muchas gracias. Un gusto.